Es para mí un gran orgullo hacer oficialmente a nivel mundial la presentación de este libro maravilloso. El libro está escrito en francés por doña Chantal Van Laetem, presidenta de ERS y la representante de Allianz Canine Uruguay en Bélgica. El libro se titula El libro que deben tener los propietarios de perros. Y como podrán ustedes ver, es un libro editado a todo color con el patrocinio y colaboración de Allianz, la marca internacional de alimentación para mascotas, Eukanuba y las organizaciones colaboradoras de Allianz que tenemos en Bélgica. Chantal, merci por votre trabajo. c'est le livre merveilleux. Merci beaucoup, Chantal. Merci, mon ami.